Adelante, Francis. Gracias, Buenos días. A... Buenos días, Amado. Gracias a todos. La verdad que nosotros tenemos un país que a la vez que hemos avanzado en comunicación, información, ya la gente no es tan inocente. Seguimos comportándonos como aquellos años de los 80, 90, ciertamente. No hemos avanzado grandemente porque incluso esta pandemia que ha debido de transformar muchos de nuestros hábitos, Parece ser que nos resistimos a cambiar y a adaptarnos. Así pasa en la política. Pareciera que cometemos los mismos errores. Y de hecho, eh, estoy consciente de que es un asunto ideológico. Eh, aunque aquí se trata de oportunidades ideales a cualquier costo. Y otro de conservarlo a cualquier costo. Y ya no estamos viendo que la conserva del poder ha traído consigo una serie de, de planes por parte del gobierno que a mí me apena que tengan respuesta tan torpe a las cosas. ¿Por qué esto? Porque en definitiva le hemos dado la, la oportunidad de que represente en este momento de crisis y de pandemia la, los mejores intereses de la nación. Me refiero a la, al, al presidente de la República, que a la vez ha transferido, y yo lo he dicho en muchas ocasiones y vuelvo a traerlo a colación, ha transferido operaciones y actividades que debe de realizar y que el pueblo debe ver al Estado actuando en favor de su salud, en favor de su seguridad, en favor de al punto que se han promovido incluso opciones para que el trabajador pueda recibir los fondos de pensiones que en tal caso yo he estado en oposición por saber que eso es un, es un adefesio, sería irrumpir la, la ley para los fines que es, porque siempre he entendido que la sociedad o el pueblo dominicano no puede eh, asumir los costos directamente que debe generarse en el estado para cubrir esos costos estaríamos como muchas cosas eh, decidiendo individualmente resolviendo yo dentro de mi posibilidad y no que haya una solución para todos pues bien en el día de ayer la comisión de alto nivel de lucha contra el COVID su presidente, el doctor Amado Alejandro, habló al país en ruedas de prensa que es acostumbrado, luego que se reúnen en comisión con el presidente, en el salón de conferencias del Palacio Nacional. Cayó en la trampa política de ser el que anuncie y que el pueblo lo vea que es por condición de recomendación de la Comisión y como médico experto, de que aquí el país debe seguir aplicando la fórmula que bien nos ha ido en el combate del COVID. Dicen ellos que no ha ido bien. Y hay una condición. Primero, no somos el país que más prueba ha hecho para identificar un diagnóstico social del COVID. No lo tenemos. Aún no nos han dado ni siquiera en qué etapa estamos de la pandemia, no, de la de, no del desmonte, porque sabemos que en el desmonte gradual y por lo que dijo el señor Amado, Amado Alejandro, entonces se estaría cerrando nuevamente eh, y volviendo para atrás el desmonte. Eh, ¿Cómo que le llaman el sistema? Eh, ¿Me pueden ayudar? Eh, Desescalada. Ah, él no está oyendo. Sí, yo te estoy, no, no lo estaba oyendo. Desescalada. Desescalada. Exacto. Sabemos que estamos en la etapa de la desescalada. Le he puesto tan poca atención a ese proyecto. Que sabemos los riesgos que estamos, eh, a que estamos sometidos los dominicanos. Porque precisamente la comisión se reunió para identificar y evaluar seguridad, salud y economía. Oye, esto así dice el, el parte noticioso salud y economía donde ellos están poniendo por encima obviamente la salud del pueblo que yo me inscribo en esa parte y la economía en segundo lugar pero qué resulta qué hace la desescalada y ese anuncio que lo que único que procura, que procura es que el pueblo le entienda o le acepte al gobierno una nueva prórroga de estado de emergencia qué es lo que se va y ya hoy vimos en una de las voces autorizadas del gobierno Julio Martínez Pozo en el sol de la mañana y anunció que el gobierno está solicitando nueva vez una prórroga. cuando tomamos en cuenta esto y se supone que nosotros estamos y no tenemos brote todavía identificado porque es muy reciente la desescalada inició la semana pasada y tiene un, una fecha de incubamiento el virus, lo cual a pesar de que tenemos hoy en el reporte de ayer cero mortalidad en San Francisco de Macorís, a la vez nos ponemos nuestra barba en remojo y en cuarentena, en pendiente, de si esto realmente, la reapertura gradual, no ha traído consigo un brote. Todavía es muy, muy eh, joven la, el, el día, porque faltan, apenas llevamos siete o cinco días, no recuerdo de que eso sucediera entonces el incubamiento dura unos 8 a 14 días pues de esa fecha a la fecha de los 14 días vamos a ver qué resulta que debieron de esperar y no apresurarse advertir un nuevo plazo de excepción para que el gobierno entonces caigamos nosotros los políticos en colegir de que ciertamente se han hecho todos los esfuerzos porque aquí el 5 de julio no haya elecciones y más bien se prorrogue más allá del 16 de agosto el mandato presidencial. Ya no pueden ocultar lo que nosotros habíamos advertido porque, porque precisamente la Fuerza Nacional Progresista, nuestro partido, advertía a Luisa Binader, antes de ayer de que cuidado con hacer acuerdo de aposentos con el gobierno que está pretendiendo que en una posible segunda vuelta su candidato renuncie para que definitivamente no haya la segunda vuelta y que se aboquen a una transformación de la constitución para rehabilitar al presidente qué cosa, bien, qué bien, empeño. Y recuerdo a Pelegrín bien, Castillo que antes de que pasara dije, todo, este, todo este maremoto eso? le advertí al presidente, Pelegrín, presidente, ¿sí? dime, ¿Mm? ¿va a opinar algo? Pregunto, ¿de qué manera podrían hacer eso que tú acabas de decir en, la, en medio de la segunda vuelta? Bueno, lo que pasa es que, que estaría garantizándole al PRM que el Partido de la Liberación Dominicana aceptaría en la condición que quede Luis Abinader, que él ganó. Y ese sería el acuerdo para que Luis Abinader y el Congreso Próximo, junto a su mayoría, eh, se aboquen a una reforma garantizándole, para él garantizarle que él ganaría hasta con un 47%. ¿Se entiende ahora? Sí, pero no sé, porque en una segunda vuelta todas las encuestas dan que Luis se va. A con menos, Lionel, posiblemente. A menos, a menos que no, quiere, que no pase atrás. algo, o sea, que no continúe Lionel Fernández con en la misma eh, eh, línea ascendente que va, que pudiera representar un obstáculo para claro, Luis. Yo pienso... que Pero, <risa> o sea, Eso podría darse. Yo que uno va subiendo y otro va bajando? Porque yo no he visto encuestas, eh, hasta ahora mismo las encuestas, eh, por ejemplo, Marpen, eh, Gas, no, que adicionaban... La, ya, la, la, la Standard Poor's va a salir pronto. No sé Ma, qué, eh, no sé si ahora, este viernes o, mañana, o la próxima semana. Han salido como 15 encuestas. Que dan risa. No, pero eh, que no tienen credibilidad risa. la que sí. sale en esta. Estoy tiene no una cierto... que va Gonzalo arriba, porque es esto. Pero las que han salido ir. no tienen un, un nivel de credibilidad importante. La que va a salir hoy o mañana que las encuestas que, ha sali que han salido que ya tienes razón, que han salido bastante no tienen un nivel de credibilidad eh, considerable no, no. como la que va a salir en el día de hoy a la que se refiere Amado, hoy o Pero mañana and poor. Sí, entonces Mira, esas encuestas lo que están trastornando a un electorado Yo creo en Marpé y creo en Galo que, que están trastornando y eso es producto de la desesperación en el palacio que están procurando porque el mismo presidente ha procurado hacer el cambio del candidato. Francis. Esa forma en, sería imposible, incluso vía María, gracias a Paulino, hablar del tema. Subir dos puntos son 120 mil votos. Eso es, Francis, hmm. eh, un aporte ahí a lo que te refieres, y que Yerjan pregunta que por qué se entiende que la candidatura de Leonel Fernández va en ascendencia. Eh, Uno de los elementos que te dice que un candidato está recibiendo apoyo y que su candidatura puede, está elevándose, es ese apoyo, valga la redundancia, que reciben diferentes sectores. Hemos visto a un Leonel Fernández en diferentes pueblos del país, Duramental. donde eh, hay mucha gente sumándose a su candidatura, contrario, bueno, no eh, y permíteme nada, terminar, eso, eh, eso contrario no a lo nada, que está pasando ver. con el Penco, perdón con, perdón, con Gonzalo Castillo, de que no hemos visto ese apoyo que se está dando con el PRM y con eh, Leonel Fernández eso marca y te dice algo la, la, eh, eh, la política no se analiza así eh, Carolina. Eso, Carolina. el apoyo que se recibe no, no me digas no me, no me, por, no me por, digas por, que el por apoyo por que, que la se la recibe de diferentes sectores no suma no, no, no, porque eso no, no, tiene una mira, representación no porque no estamos hablando cinco, cinco, de cinco o seis gente en Agua se fue el completo de el PRD no me digas se que la, eso no suma. Se analiza con estudios científicos, porque se hace directamente por con Dios las personas Por Dios, ya. De no no Entonces, yo te voy a hacer una pregunta. Ok. Ay, perdón, el tema de Francis que estamos. Pero lo que pasó en Nagua para ti no representa nada. Bueno, en agua, vamos en a vamos en Por esperar. poner un no, ejemplo. Santiago. Eh, no, señor. Vamos a darle oportunidad <ríe> a Francis que concluya. No Yeah, yeah, yeah, yeah. Vamos a darle oportunidad a Francis que concluya vamos su tema. Vamos a hablar de eso mañana vamos a, a hacerlo como tema Francis, inicial. Francis, adelante Atención Concluye producción. tu tema Miren Perdón Francis. Lo que, hay, lo que hay es que se están conectando y se están procurando unas fórmulas, si quedan en en el posible caso que sabemos no van bien, a quedar bueno. en segunda eh, el partido de gobierno con ese candidato que no prende en caso hipotético bien, ya no se sabrá bien. quiénes van a dominar el Congreso y ellos estiman que su congreso permanecerá una gran parte en, en, el, en ese hemiciclo aunque no alcancen a ganar las elecciones pero estarían proponiendo que para la segunda vuelta es lo que he su que, candidato ojalá. renunciaría y no continuaría y darían como ganador como empujando al, al tercero, si es en el caso que sea Leonel, a que acepte porque el país está primero con una especie de no, concepto no. de defensa, no, pues pero sí. de todas maneras, no tiene, no tiene eso duda. se le advierte al, al PRM que no caiga en trampa y que sepa evaluar bien en qué posición se encuentran y cómo van a, a, a terminar por los uh -huh. mismos errores por las mismas características del candidato yo no quiero hablar si él es bueno si él es malo, simplemente es una persona que para él, él es, para dirigir los destinos de la principal empresa del, de los dominicanos, ah, que es el país, no está acto. Y sería como dijo Leonel sí. Fernández, una crisis a la crisis. Y hoy debemos de Ay, estar conscientes que se está procurando extender, porque ya lo dijo Julio Martínez Pozo, que para mí es una voz autorizada del oficialismo. Y ya dice que ha. Presentado la propuesta de extensión del estado de sección que vuelve, vuelve a traer a colación la intención de posponer elecciones y que no se den el día 5. Francis, no, que... no te preocupes por tantas cosas, se va en primera vuelta. Francia. Gracias. <risa> bueno, gracias, Francis. No no, no, a tanta no tortura. Me pues yo no, eh, Julio me interrumpió ya me... terminamos, ya terminamos, son las 55. Disculpa, Francis. Con, concluye, Francis. Entonces, con respecto a Fulvio, debe de, de tener cuidado porque se lo advertí hace tiempo. Nosotros somos aliados en lo congresual. Tenemos 23 compromisos, 23 provincias, la fuerza del pueblo y aliados con el PRM. Y aquí en la provincia de Duarte tenemos como candidato a Franklin Romero, que es del PRM. Pero el triunfalismo. Yo no, te dije, nada. Yo no te dije nada, lo único que yo te dije es que no, esto se va en no primera vuelta. Porque fíjate una cosa. Yo no te dije, no dije nada que no vamos en primera vuelta. Con, con, con, bueno, ese okay. De todas maneras, sepan que Lionel Fernández está ahí. Concluye, que visitar, terminamos el, terminó el programa. Para cualquiera de los que vayan a terciar en una elección el próximo 5 de julio. Bueno. Y sepa que las bases del partido quieren a Lionel, el del PLD, que quedaron insatisfechos, ¿verdad? Gracias, Francis. nos bueno, vemos gracias. mañana, señores. Ya Las personas acabó. de WhatsApp no disculpen mañana.